hola amigos bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a ver cómo ahorrarnos un dinerito en la sucesión de netflix actualmente en españa son unos 18 euros 17,99 por mi método pues se pagará 939 dólares pesos argentinos creo que son que son menos de 8 euros así que es aproximadamente la mitad todo el procedimiento se hará de forma legal solo que el truco está en pagarlo en argentina y para pagarlo en Argentina necesitamos un programa que se llama TunnelBeat. Este sería, yo dejaré el enlace en la descripción del vídeo, así lo tienen más fácil. Le dan a este botón verde y se os descargará el programa. Doble clic, ejecutar, install y crean una cuenta. Ponen ahí vuestro correo. Una contraseña vale, acepta los términos y le dan a crear. Y nada, introducimos un correo. Le damos a comenzar siguiente. Escogemos una contraseña cualquiera. Le damos al siguiente y seleccionamos el plan. Y aquí podemos ver que ya figura el precio en lugar de. En euros que sería para España o para Europa, esto es en pesos argentinos, que son 7,69 euros. De la siguiente y simplemente introducir ya vuestro método de pago preferido.